Soy Miguel Yanke Y tengo ya un invitado especial Que solo se le ve media cara Es Nico <risa> <risa> Mi sistema no reconoce bien Su, su cámara Y hemos decidido que vamos a resolver las preguntas que tenga directamente entonces básicamente como yo me explico tan mal porque me explico muy mal, Nico lo sabe <ríe> y voy muy rápido he pensado que esta era la mejor manera de solucionar las dudas y motivaros para que participéis en la wiki que no es tan difícil, para nada ¿Lo dices? Dime, dime ¿Qué eso dices? Que no es tan difícil Es muy fácil, es muy fácil además lo he puesto tan sencillo ya <ríe> y ya no puedo hacerlo más sencillo Así que Nico vale. Planteame tu primera pregunta y vamos a ver cómo la hacemos. Ah, bueno, la primera pregunta sería cómo me registraría a wiki? ¿Cómo me registro en la wiki? Acabo de llegar a la wiki de los Neox mediante cualquier link de todos los que pongo por todos lados. <risa> y me pone aquí arriba Iniciar sesión, nombre de usuario. ¿Que no nos queremos complicar? Pues metemos nuestros datos y entramos. ¿Que no nos queremos complicar? Si esto es una, un login como cualquier otro, crear una cuenta y nombre de usuario, pues pepito, correo electrónico, pepito, arroba, pues, un login como cualquier otro. Yo recomiendo que os eh, logueis por Facebook y os las preferencias. Y a conexión con Facebook Y quitáis todo o simplemente marquéis el último ¿Por qué? Porque si no, cada vez que publiquéis algo o escribáis algo Os lo van a publicar en Facebook Y es un coñazo No tanto para vosotros, que os da igual Pero sí para los vuestros ¿Te parece correcto? Sí Vale, más Bueno, um, después de registrarse sería... ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo he creado una cosa que se llama categoría Dos puntos eh, Índice Y en esta categoría tenemos, digamos, como los elementos principales todos estos elementos están sin terminar Son las tramas, los personajes, los distintos dispositivos que han ido apareciendo Los grupos que han aparecido, las localizaciones Marvel, digamos que es todo el material Marvel que hemos utilizado Desde localizaciones, personajes, dispositivos, todo ¿vale? Digamos que es como un ultra macro grupo Y las distintas tierras en las que estamos ¿Qué puedes hacer? Pues desde entrar en todas las tramas que hay sin hacer Casi todas las tramas están sin editar Empezar a hacer resúmenes de las tramas Ir por los personajes que no han sido editados Y empezar a darle forma Vamos a ir a uno por ejemplo Que en Cartling. se dais cuenta tiene el formato anterior Este sería el formato de ahora Donde lo está clasificando todo automáticamente Te dice que es mutante, que es hombre, que es vivo, que es soltero Y te lo mete en su respectivo grupo vale Mientras que este no tiene nada entonces hay que transformar o copi-pastear realmente personajes antiguos a los nuevos Y con las tramas, pues tres cuartos de lo mismo Simplemente habría que darle el formato correcto Tramas, por ejemplo, Nueva Era, Cronos, que está vacío, no tiene nada Entrar en el link, entrar en la edición y empezar a rellenar datos Ya lo básico, lo está metiendo, básicamente Entonces simplemente hacer los resúmenes El más fácil que puedo hacer como usuario, lo más más fácil que puedo hacer. Yo creo que lo más fácil es editar tu personaje. Tú has trabajado y has tocado a Iván, ¿no? Sí, sí, ya lo he dicho. Uno de los problemas que hemos encontrado es que al separar los personajes por tierra, comparten nombre y comparten nick. Que he hecho dejar el nick como desambiguación, de manera que tienes esta página con las distintas tierras. Y algunos datos, por ejemplo, si tenemos a la novia, si tenemos a la madre, si tenemos a su sirviente. Nos vamos a Iván Nicolás y tenemos una historia base, unos poderes base, un equipo base. Lo más fácil que podemos hacer es editar la página de nuestro personaje. Porque hay muchos personajes que la historia ya está anticuadas, anticuada, está mal redactadas que los parientes no están bien escritos, que los grupos faltan y hay datos que no sé. Hay muchas características de gente que no sé qué son. Bueno, Pero Por ejemplo, en Sofía el autor es Necrol. Podría poner su peso, podría poner su altura, podría poner cómo son sus ojos. Rellenar estos datos de todos vuestros personajes. Una forma fácil de acceder a vuestro personaje, escribimos el nombre de nuestro usuario. Entonces Nicolás va a acá, no? Te sale personajes, tres personajes, tramas, 16 tramas. Te das tus tres personajes y ya simplemente puedes entrar en el personaje y editando. Lo que más de trabajo me parece son las tramas, entonces si yo quiero agarrar una trama y subirla Yo ahora mismo estoy editando vidas salvajes, así que vamos a editar la siguiente que es ceniza de renacimiento. Tanto las tramas de Avis como las de Neox ya le he dado el formato base, de manera que realmente lo único que hay que hacer es meter datos. No necesitas ni plantilla, ni necesitas casi nada. Me dejo en un lado la trama original y en otro me dejo la wiki. La wiki tiene distintos apartados. La URL donde es el original, el foro, donde está publicado, el día que se publica, el día que se finaliza. Tiene mucha información. Lo que nos interesa editar realmente sería los autores. Los personajes principales, secundarios, villanos, bla bla bla Y el resumen Y esto que serían los grupos que, que participan eh, Editando estos tres apartados Realmente le estamos dando forma a la trama ¿Cómo hacerlo? Mi forma de hacerlo es Le pego una primera vuelta copi-pasteo todo Me da igual lo que escriban, como lo escriban Ahora mismo lo que hago es copiar Para más adelante poder seguir editando Y me fijo que el autor es Dark Phantom X Pues me vengo aquí Y veis que pone AA de autor Y escribo Dark Phantom Darth Sé que a veces es difícil escribir los nombres Por ejemplo, Rolox tiene un nombre que tiene telicas Podéis escribir Rolox, que te va a salir Rolox He escrito varias opciones para que sea más fácil Y puedo incluir más, o sea, que como querráis. Que a Manticore le quiero llamar Ale Como lo decía, yo lo edito y con Ale aparecerá Manticore Mantis sal, autores, dar Phantomex, Manticore Escribiendo Darth y Mantis. Lo he facilitado mucho en realidad Pegamos los posts del pop a la wiki ahí, de ahí? Efectivamente, y vamos metiendo a los autores O sea, es importante que vayamos marcando los autores de, de cada acta Y simplemente ir editando, o sea... Resumen, territorio anteriormente conocido como ciudad mutante Lo puedo dejar, o no, o lo narro, ¿vale? puedo decir En, un, en la antigua ciudad, antigua ciudad mutante... Un chaval grita a la policía Lo grita otro Simplemente ir resumiendo la, la trama Para que en vez de ocupar todo esto Se reduzca No lo máximo posible Porque tampoco quiero que se reduzca a una frase ¿Vale? No quiero tampoco que una página entera se reduzca a una frase Pero sí que se vayan quedando los conceptos Las partes importantes O sea toda las maraña de la, entre comillas, interpretación que se pierda Para que nos quedemos con lo que es la historia en realidad Y como está el link al foro Para ver todo el tema de interpretación y demás Se vaya al foro En este caso, por ejemplo, en el auto negro de Daniel Supongo que este Daniel será Daniel Mino Sí Creo que sí eh, Daniel Mino es un personaje que tiene usuario Y ese usuario ha participado ¿Vale? Entonces, tan solo Veis que aquí tenemos un T, ¿no? Vale, este T que viene realmente de trama, de personaje en trama, eh, nos permite introducir a un personaje en la trama para que el sistema reconozca que ese personaje está en la trama. ¿Cómo lo podemos hacer? Vale, o lo hacemos por el nick. ¿Como un hipervínculo? Eh, es como un objeto. Si edita alguna vez, es que cuando edita página web se ve muy claro. Digamos que es un objeto que la página reconoce que está ahí. Eh, te lo enseño en otra trama para que, para que lo veas ¿Vale? Eh, por ejemplo en vida salvaje Que lo estoy editando ahora Si te das cuenta pone Personajes Principales, GP Spy. Todos estos personajes lo he escrito yo Porque han ido apareciendo la trama GP Spy, Silenciosa, mira, ¿Vale? Además lo escribo en el orden en el que aparece que nos permite? Fíjate en GP Spy, ¿Vale? Si nos vamos al final De la trama Aquí viene GP Spy de la tierra 617 barra trama por lo que nos lo está llevando a una página donde me está diciendo eh, que gpspy de la tierra 617 aparece ahora mismo en una trama porque solo he editado una trama donde aparezca, vale vamos por ejemplo a quimera que ha aparecido ya en cojón de 8% <risas> quimera sin embargo ha aparecido en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 y 14 tramas ¿Vale? Bueno, Iván todavía más, creo Iván Nicolet, de las 617 En... Pu, pu, pu, no sé ni cuántas son No lo Pues 2 y 2, 4 Son 8 y 8, 16 Hay otra página <ríe> Y 1, 17 tramas ¿Vale? Entonces, eso Antes tendríamos que estar escribiendo uno en uno De esta manera simplemente tenemos que ir Apuntando a los nombres Okay. Daniel Minor Y ya me lo está clasificando ahí eh, Que Daniel Minor no es de la Tierra 616 Es de la Tierra 67153 Ahora Daniel Minor no es de la Tierra 617 Es de la 67153 Que por alguna razón Daniel Minor en esa trama No se llama Daniel Minor Se llama Poseidón ¿Eh? Por ejemplo En el caso de, de Iván era muy claro Iván Nicolet Hay una trama en la que se llama Fallen ¿Sí? Y no se sabe qué es él hasta el final de la trama Ajá. De manera que yo escribo Iván Nicolet Fallen Y aquí me aparece Fallen Me lo redirige a Iván nicolás Y además me lo clasifica por Iván Nicolet Para que se quede claro sería Nombre real Nick Y tierra 617 y eso con todo. Y yo creo que eso es todo, así que no hay que hacer mucho más. Autores, resumen de la trama y ir metiendo a los personajes que aparezcan. Aparte de las tramas y los personajes, ¿qué más puede hacer un usuario? quién secciones los puede ver. Básicamente puede de buscar información, que también vamos a darle funcionalidad. En la wiki está realmente para, buscar, para sacar información, o sea, para saber quién es quién. Para... Si acabo de entrar en la trama y decir ¿Quién es Enix? Escribir Enix e irme a Enix Puede sacar los, los grupos puedes dar datos Problemas es que todavía no lo tengo no tengo formalizados Tengo que darle todavía formato Pero básicamente, por ejemplo, en el grupo de... Los faltaría mucha, inform mucha información De los Neons muchísima O sea, la creación Pues tengo lo básico Pero la historia... Los Neons no tienen una historia de tres líneas O sea, todo esto necesito que la gente lo, lo vaya haciendo Porque yo tampoco me la sé toda es más, conforme vas leyendo las tramas, podría ir estando editando grupos y editando personajes y editando... ¿entiendes? Pero es mucho follón, si en la trama simplemente está dándole formato, lo interesante es que otra persona venga detrás, se lea la trama y modifique la historia tanto de los grupos como de los personajes, como de los lugares, etc. etc, etc. Y eso, volvemos a lo mismo, es tan sencillo como edito la Neo, o sea, edito la página que me dé la gana, me busco historia, historia, y en este caso tengo el mini origen, ¿vale? O digamos, por separar un poco la historia, pero puedo hacerlo como me dé la gana, o sea, todo este espacio desde historia igual hasta la siguiente barra, editable por quien quiera y como quiera está perfecto, eso es lo que la utilidad que tiene entonces Pero puede editar su personaje, o sea, su usuario mete ratito eh, siempre irá al modo fuente, o sea, el modo visual eh, no siempre va a funcionar y... Y no siempre funciona bien. Ir siempre al modo fuente y editar en modo fuente. Por ejemplo, tú tienes aquí la firma que no sé lo que es tu firma. Aquí podría decir, un señor que mira al cielo. Y... O en firma te aparecería un señor que mira al cielo. <risas> o le metes tu, tu URL de la firma. Es otra cosa que a otros sí se lo he hecho. A, a Yugi ¿Dónde está ¿Vale? Uh, no back. creo que Darky sí si tiene la firma puesta tampoco Maneto tampoco qué bien uh, quién tiene ah sí mira Maneto tiene la firma a Maneto le subí la firma o sea esto realmente esto es un espacio el de los usuarios que, para que editéis como queráis o sea que después de todo esto le quieran meter otro otro con más información pues Aquí escribo lo que quiero Pues ahora más info Y ya está Y ya me ocuparé yo de dar un formato a eso Eso no, no hay problema o Si sea, a mí lo que me interesa es que empieza que, que todo el mundo en realidad Se empieza a meter Y empieza a meter información O sea, ya me ocuparé yo de arreglarla Si no está colocada en su sitio, si falta una coma, si falta un espacio Me da igual Pero sí que ya empiece a meterse datos Porque yo solo no puedo ¿Qué te parece, caballero? ¿Te parece muy bien? ¿Qué más vas a explicar? Pues ya está, sí que básicamente eso es todo Y ir probando eh, Hay tutoriales Lo único que estos tutoriales ya no creo, Ya no van, ya no funcionan como antes Entonces, no, ahora mismo no los miréis Tengo que volver a reescribirlo. Pero son bastante intuitivos Es más, si tenéis Si os podéis hacer con esto Vale, eh Desambiguación, la desambiguación digamos que son, no digamos, son las la páginas de los nick Lo que te he enseñado antes de hoy Que aparecían todos los ONE, todo eso es una desambiguación Entonces lo único que hace es en todas las plantillas, eh, usuario, personaje, eh, grupo Y estoy trabajando en las de imagen eh, copy, Copias y pegas Y a rellenar Vamos por ejemplo Te enseño el grupo de, de los strikers Que está sin hacer Vale Negro y blanco Tenemos los dark strikers Además no sé si es striker o strikers A ver que me fijo Bueno da igual eh, Me voy a la plantilla grupo Tan solo me vengo aquí arriba Y escribo Plantilla Grupo Porque es un grupo y me dice copio todo esto eh, algunos datos extra vale existen casos en los que se puede añadir más información por ejemplo si este grupo fuese de marvel pues tendría que añadir barra marvel si este grupo tuviese distintas alineaciones muy diferenciadas por ejemplo los neox pues cada trama es uno diferente puedo meterle ese otro comentario pero bueno eso ya para avanzado lo que a mí me interesa es copiar esta información me vengo aquí, modo fuente Y pego Y ahora a meter información Imagen, pues me vengo imagen Y busco strikers Inserto esa imagen, insertar el archivo Le quito archivo, que esto me da igual Que ya me lo hace automáticamente Y le quito esto, que me lo hace automáticamente Nombre, dar strikers Otro nombre O oh, strikers ¿Está activo? creo. Eh, Alineación Pues ahora mismo no lo sé, creo que era Devastator Devastator, el único que conozco ahora mismo Tierra, de la 617 Lo puedo dejar blanco ¿Base en la que funcionaban? No lo sé, ya que yo este grupo no lo conozco Líder, Tampoco lo sé ¿Formación actual? Pues no sé quiénes están ahora <risa> Eh, formación formal digamos que son todos los que han estado aliados pues tampoco lo sé enemigos pues tampoco lo sé <ríe> autor que creó el grupo o autores pues tampoco lo sé si es que no sé nada por eso no puedo yo hacer más si es que no lo sé primera trama pues no sé si la primera sería blanco y negro no sé si antes tenían alguna trama no creo, creo que es negro que es blanco. y blanco, negro y blanco. Creo que era así, como se. como era la trampa. Uh, negro y blanco, sí. sí Uy. Eh, la historia, el equipo que hayan usado, el transporte que hayan usado y las armas que hayan usado, no lo sé. Entonces, básicamente quedaría algo así. Esto era lo que comentaba de. En infobox, infobox Tramas, que era el formato que tenía antes, eh, me permite decidir que, el orden de las tramas, básicamente. Entonces, Dark Strike, Eps. Y aquí sería la trama anterior y aquí la trama siguiente. De manera que después, cuando se lean, digamos que yo cojo el grupo de los Avis, yo puedo ver todos los grupos, todas las tramas en las que han estado, en orden. No eh, Avis anteriormente, Decimatio. Si me voy a Decimatio, tengo. Tanto los Neos como los Avis Como el grupo de ca Pecados Capitales Que también estaba O sea que no tienen que ser grupos formales Del nuestro Sino cualquiera Está, Están los Sexmen Están Todos los grupos que hayan estado Están Con sus datos correspondientes Claro Neos House of FM Crossover, La siguiente Noche de Bruja Avis Anterior House of M.Crossover siguiente negro y Blanco Pues ¿Lo ha aclarado todo lo he puesto más difícil? <ríe> sí. Cuéntame ¿Qué te ha parecido? Pues, el, está bien, el asunto nada más es que eh, Accedamos fácil a la wiki, o sea, entremos fácil de, oh, Tengo cinco minutos libres hoy, tengo media hora libre hoy, una hora libre sí. hoy fácil, fácil en la wiki y, pues, editar Enfocarse en una cosa, hoy quiero revisar mi personaje, ¿no? Bueno, reviso usted. Exacto. Hoy quiero revisar las tramas en las que está mi personaje. Reviso Sí, porque las... además mmm, da pena porque hay personajes que ahora mismo aparecen que han estado en una trama. O sea, chamán creo que aparece que ha estado. si sí, que ha estado en cuatro tramas o en cinco tramas. Solo. Y son cho... son muchísimas, pero no tienen formato. Sí, entonces este, si no, si no quieren enfocarse en en todo decir ay bueno es que yo no quiero hacer todo avis o todo, ¿no? sí. solamente en los que saliste y revisar este pues que esté lo que es que tú escribiste o que esté lo que tu personaje lleva uh -huh. y es un avance y ya si alguien quien dice sabes qué tengo más tiempo me pongo, quiero escribir más sí es que agarra... se meta en la trama y que se vuelva loco pero sí me parece correcto e ir revisando los personajes que muchos personajes secundarios que yo sé, por ejemplo, que Magneto después, creo que fue Magneto, sí, después recogió y volvió a trabajar con ellos por ejemplo, con Worm. Worm, la primera vez que aparece, aparece como Twisted Devil, y me costó llanto y lágrimas saber que Twisted Devil era Worm. Entonces, todas esas cosas que yo no sé, <ríe> porque no lo sé, porque parece ser que eso se escribe se escribió en, un, en algún momento, en alguna trama, en... Pues que cada autor lo elija, porque hasta que yo llegue a la trama correspondiente, pues falta mucho Y, y los poderes, o sea, yo los poderes los lo interpreto Si os dais cuenta, le intento dar un formato muy parecido al que se le, se le da en una wiki o en marvel la wiki de Marvel, vamos ¿no? Pero es una reinterpretación, o sea, tampoco sé yo exactamente si es así Intento ser lo más claro, o sea, por ejemplo... Swamp a lo largo de las tramas va haciendo cosas nuevas <risa> Sí, Para que vayan pues, actualizándolo pues, Exacto, entonces, y actualizándolo ¿Por qué? Forma, Mutación, formación de lodo, que era lo que ponía en su trama Formo lodo, punto Y entonces pues, poco a poco le voy incorporando cosas pues Puede recubrirse de lodo, se vuelve más resistente, se aumenta su fuerza eh, Puede meter enemigos Además puede crear secciones de lodo. Solamente el brazo. Solo bola. ¿Sabes? Entonces ir especificando todo lo que se pueda lo, los poderes. Y la psicología por favor. Nadie mete las personalidades. <risa> no hay personalidades de mutantes. Es importante además. Para que los usuarios que después lo interpreten sepan cómo es. Y diferenciar. Porque hay mutantes. O sea, hay personajes que aparecen en la psicología de cuando entraron en la mansión. Y ya no son así. Por ejemplo... Enix, ¿Enix era? No me acuerdo Sé que hay alguien que pone, eh, es súper divertido Pero ya no lo es <ríe> O Shaman, por ejemplo Que tiene ya la bipolaridad Pues importante marcar Y a ver, luego hay detallitos muy por culeros Por ejemplo, si te fijas En el grupo de Elite Six Era Fallen Y en la arena de New York también era Fallen pues toda esa mierda, mmm, mis recomendaciones, no, me, no os compliquéis tanto la vida. Y si queréis algo así, reportármelo para decir, oye, mire, que estoy editando al personaje Eon y me he dado cuenta que se me ha ocurrido que en la arena de Nueva York... Que aparezca su nombre al lado. Ya me ocuparé yo de ponerlo. ¿Sabes? Que yo acepto todas las ideas, todos los todo. Todo lo que os ocurra, todo. Y hago pública, que tengo un espacio... Si te fijas, Eon Galería Prueba. ¿no? Bueno, para que abajo vuelvo a aparecer Galería. Este espacio... Eh, no puedo quitarlo Va a ser, Si yo quito galería Aquí me hace una cosa muy rara Entonces ahí tengo que meter algo Y no sé lo que meter Y entonces pues oferto ese espacio <ríe> Quien me proponga algo para meter Y sea interesante Pues lo meter Algún dato más no sé, algo. Ya hasta lo dijo que lo escribáis por el foro ah. y decís por el foro que se ocurre, por el foro, por Facebook o por lo que sea. Sí, lo que Ahí está el espacio. Ahí eh. está el espacio. <ríe> cada uno me proponéis que yo intentaré meter. Yo creo que ya por hoy es suficiente. Ya otro día nos podemos podemos hacer un día con todos metidos y explicaros uno a uno qué es cada parte, cada sección. Que tampoco es tan difícil, o sea, que las plantillas cualquiera lo entiende. Vale, sí puede haber secciones más raras, yo qué sé, url, pues todos sabemos que poner la url de la trama Foro, pues en qué foro está publicada la trama Tierra, en qué tierra se publica la trama Autores, qué autores son de la trama, ¿no? Que, grosso modo, tampoco es tan difícil No, no es tan difícil, es... Si es complicado, pero no Y si es complicado, pues me mandáis un mensaje por Facebook, por el foro, por... WhatsApp, por... <ríe> por, por, por aquí, por donde queráis que me vaya a localizar. Pues Nico, muchas gracias por tu participación. Espero haberte aclarado las cosas. Pues Neox, muchas gracias por escucharnos y hasta luego. ¡Saludos a todos! Adiós. ¡Nos vemos!